Primera vez en contacto diario con nuestra querida amiga Xiomara Hernández. Saludos, Xiomara, bienvenida. Saludo, gracias, Víctor. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí en este espacio. Ya lo codiciaba, ¿eh? <risa> <risa> De verdad, mil gracias por, por invitarme. Gracias, gracias a usted. Saludos, Sergio Romero, que está ahí arriba. Claro, ese es Entonces... mi querida amiga desde largo tiempo. <risa> Isabel, no, mira, no pudieron elegir una, una persona mejor en ese en ese puesto, ya que la sensibilidad de Xiomara ya nosotros la conocemos de, de, larga, de larga data, y tú sabes que ese puesto es para gente que tenga sensibilidad porque y responsabilidad. Ahí eh, tú vas a tratar con personas que, que hasta cierto punto se sienten, se sienten muy sensibles porque se sienten abandonados, se sienten eh, vituperados por su condición social y económica. Y se necesita obligatoriamente una cara así suave, una persona que lo puede entender desde cualquier uno de los puntos. Y yo, yo creo que fue una buena, buena elección para elegirla como, como dirigir elegir ese paso de la social. El, a, a, a, a, a, asistente afortunadamente, asistente nosotros social. hemos tenido. No, he de amor, te, no Tenemos no, que no, decir: no, hemos sí. tenido dos mujeres que tienen esa sí, característica, sí, sí, esa sensibilidad sí, social, ese que sentir humano. Y yo creo que hemos tenido dos grandes mujeres. Y ahora, pues con Xiomara, Así. yo creo que le pusimos la tapa al público. Así es. Xiomara, gracias, qué, qué gracias. bueno que usted está con nosotros. Vamos a hablar de los planes de Xiomara al frente de este importante, esta importante institución, que como tal cual señala Ser Romero, ese contacto humano. Sí, sí. Este, mira, Víctor, de verdad que yo me siento muy feliz. Yo me siento muy satisfecha. Algo lo cual yo no me esperaba, debo decirte. Este, ...estar en este puesto hoy de lo que es el plan social específicamente... ...porque no aspiraba a esta posición, me eligieron como partido... ...por eso que ustedes dicen, por esa, ese trabajo que venimos haciendo detrás... ...que nunca he dado a conocer y por esa parte me siento muy feliz... ...mis planes son muy extensos en lo que es el plan de asistencia social de la presidencia... ...nosotros estamos ahora trabajando con el equipo que tenemos asignado... ...dígase secretaria, asistente y los colaboradores nuestros, en lo que es un organigrama de trabajo. Eh, estamos censando las comunidades más eh, envejecientes, eh, minusválidos, personas que realmente necesitan que se, donde llegue lo que es el plan de asistencia social. Yo puedo decirte que la proyección del plan social a nivel nacional es muy extensa. Es, es un cambio, yo diría, de un... 100%, mil por mil errado, el grado que vamos a dar como asistencia social de la presidencia. Es uno de los puntos donde el presidente está más enfocado de igual manera en lo que es el área de la recuperación de empleos. Este, nosotros estamos contando ahora con una dirección, doña Yadira, eh, de Baré, que es una mujer muy sensible, muy humana, con una capacidad de trabajo totalmente eh, proyectada y enfocada a lo que ella realmente quiere eh, para el país y para sobre todo para ese sector tan vulnerable. Este, nosotros nos sumamos solamente al trabajo, este, sin ver estos colores, nosotros hoy estamos proyectando un trabajo que ya el tiempo dirá, el tiempo lo dirá y realmente con mucho amor sobre todo, y mucho ahínco a hacerlo lo mejor posible. Mira, hay, hay, un, hay algo hay algo que tocó ella que me parece que debo de acentuar. Y es que llegar la ayuda sin importar los colores. Estamos acostumbrados a que las ayudas llegan a los colores. Y la pobreza no tiene color. No, no. La pobreza no tiene dinero. La única pobreza no tiene dinero. Tiene mucha dignidad, pero no tiene dinero. Es. Eso es pobre. Eso es el pobre. O sea, el pobre no tiene que ser... Eh, eh, eh, sacado de la, de la, del, del ambiente social, pero como un presidente que se ha empeñado a conseguir todo lo necesario para para acabar con el desempleo, se le da más fácil a ustedes saber quiénes son los que verdaderamente necesitan sí, sí. esa ayuda, y esa y eso es lo que tú acabas de mencionar, el minusválido, los viejitos, esos envejecientes que apenas consiguen para la medicación, o sea, que la ayuda y el plan social no sea para comida solo, sino bueno. también para su medicación, para su, para, su, que sí. eso es lo más, para mí eso es lo más importante, y yo como médico. No sí, sé? de hecho nosotros dentro de lo que es el plan, este eh, Silvio, tenemos lo que son las ayudas médicas, eh, ayudas para reparación de viviendas y una serie, es, de hecho que tengo por ahí todo lo que es el contenido de las diferentes ayudas a las cuales nosotros... Mira esto, ¿tú, ustedes no se imaginan, por ejemplo, esto fue ahora con la visita de, de, de, de nuestra directora, doña Yadira, eh, en Vistal Valle, nosotros recorrimos este, de los sectores más vulnerables de Vistal Valle, de Barrio Azul, eh, y una serie de comunidades, en la cual yo te puedo decir que el presidente estuvo aquí el viernes y el sábado, y yo no lo vi el viernes, porque yo no me ligué a ninguna de las actividades que había el viernes, porque nosotros no la pasamos en eso haciendo el trabajo que él requiere, haciendo el trabajo que él disfruta, que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Eso era, eh, como vuelvo y reitero, en uno de los sectores de Vitelvalle, Valle, creo que Manhattan, que este, donde realmente hicimos un trabajo con todos los coordinadores y, y, y, y, y gente nuestra. Por ejemplo, mira, nosotros queremos dar un ejemplo de trabajo, ahí estuvieron integrados en las diferentes zonas los trabajadores, de los, los, los, los colaboradores de nosotros que fueron parte de nuestro partido del PRM, pero nosotros estábamos haciendo un trabajo sin colores, o sea, el PRM estaba haciendo un trabajo con el plan social donde todas las comunidades, donde nos centrábamos en una calle, ahí todo el que estaba por ahí, casa por casa, se le llevaba su ración de okay. comida Xiomara, ok, eso pasó el fin de semana esas imágenes que estamos viendo ahí sobre parte del sí, trabajo junto sí. con la directora y usted ya como eh, coordinadora del plan de asistencia social para la provincia de Duarte por ejemplo, ya la programación de Xiomara a partir de este fin de semana que prácticamente podemos decir que arrancó el trabajo sí, en es. esta zona y ahí usted bajo su responsabilidad, a partir de ahora, sí, mira, de Siomara, mira, a partir de ahora yo, yo, yo te puedo decir que ya nosotros por ejemplo tenemos hoy que vamos para diferentes sectores a llevar este, raciones, vamos también a hacer unos levantamientos de viviendas, eh, algunos electrodomésticos, por ejemplo, ayer se, se, se quemó una casa, creo que en La Bonó abajo, no sé, mi asistente por aquí que está y puede darme mejores datos, y ya nosotros estamos, fuimos a ver cuáles son las necesidades. Esto no quiere decir que el plan social va a ayudar a todo el mundo, pero sí vamos a tratar de, de, de hacer eh, eh, un 90, un 95% de nosotros mejorar este, las necesidades que hayan en la provincia de Duarte y en los diferentes municipios, nosotros vamos a estar 100% entregados a que eso pase. Ya Xiomara está trabajando con lo que es su oficina, tú sabes que nosotros lo que somos, somos receptores y ya nuestra oficina estará ubicada en, la terc en el tercer nivel de la Plaza Juan Pablo Duarte, ya le haremos llegar la, la, la invitación para nuestra eh, apertura formalmente para todos los municipios de San Francisco, las cuales tenemos que primero bendecirle para que sea el Señor que encamine, como siempre en todos mis proyectos, lo que es eh, el caminar este, en esta jornada nueva que nosotros hemos tratado. Tenemos, estamos haciendo lo que es el organigrama, el esquema de trabajo, juntos con, con mis asesores. Tengo una sociedad en San Francisco de Macorís involucrada en lo que es el plan social de la provincia de Duarte. Y yo creo que, que vamos a hacerlo bien, porque lo más importante es el corazón, el amor. Y que y tomar eh, eh, pendiente dentro de la programación integrar, por ejemplo, los sectores, que sería una, sí, una, sí. una acción fenomenal. Sí, de, mira, nosotros este, ya tenemos una programación para insertar todos los, los sectores, sobre todo inici las iniciativas de lo que son las juntas de vecinos, iglesias. Que son este, realmente las que conocen y tienen civil, ese contacto directo con esa necesidad. Exactamente, de que sociedad civil, empresarios, porque tú sabes que estamos ahora mismo... Este, trabajando eh, con un país que quedó totalmente devastado eh, con un país el plan social no se llevaron este, las paredes porque no pudieron cargar con ella eh, y estamos haciendo un trabajo nuestra directora está haciendo un trabajo y yo les pido de verdad a la provincia al país que confíe que confíe en el gobierno yo independientemente si omara independientemente de estar o no estar en este puesto este, estoy muy esperanzada de que las cosas van a cambiar, porque yo sé que está conformado de un gabinete, se está conformado de, de, de gente que realmente vamos a hacer el trabajo. Qué bueno, pues nosotros de verdad Xiomara que nos alegra, como decía Sergio al principio, de que usted de, el, el presidente o la directora la haya tomado en cuenta para colocarla ahí porque conocemos de esa sensibilidad además del, del largo trabajo que usted ha venido haciendo en favor ...de de, de, su, de la mujer... ...sobre todo sí. aquí en San Francisco, ...y sobre la, todo, y sobre todo la perdón la que te interrumpa Sergio... ...te voy a dar un dato sumamente mucho más importante... ...yo creo que San Francisco de Macorís ...está bendecido en estos momentos... ...porque nosotros contamos con autoridades... ...que realmente están... ...de la mano, o estamos de la mano... ...yo te puedo decir que nuestra gobernadora... ...doña Xiomara Cortés... ...Franklin Romero... ...los diputados que se han agregado... ...están todos muy enfocados... ...nuestros síndicos... En lo que es esta gestión de nuestro presidente. Yo creo que San Francisco de Macorís tiene que darnos una oportunidad. Eh, yo te podría decir también los frentes comunales, este, que las cosas, este, está, está el mayor deseo de que las cosas se hagan bien. De verdad sí. que sí. Yo, sí, Mara, gracias de verdad, desearle Yo, todo. Yo sé que el tiempo tuyo es corto, ¿Eh? pero el sector mío, belleza, no se puede quedar. No, no, claro. Sí, sí, ciertamente sí, <risa> decíamos eso, ¿verdad? <risa> Resaltando parte de la esa ardua labor que usted ha venido realizando, sobre todo en beneficio de la mujer, con sobre todo con esas mujeres emprendedoras que se, se levantan temprano a abrir su negocio, su saloncito de belleza. Un trabajo que usted ha hecho fenomenal. Si me decía ya fuera de cámara de que el presidente tiene un proyecto interesantísimo y así, que me dijo que la ha tomado en cuenta usted así para es, enrumbar así y, es, y, así y poner es, a la yo Creo ese que proyecto. por primera vez en el país el sector belleza va a tocar, <coughs> ha, ha llegado a su punto porque él está, ya le entregamos el proyecto y está muy enfocado. De hecho, en su exposición aquí en el ayuntamiento con las MIPIMI la gente dice, bueno, pero las MIPIME nada más son para el sector belleza en estos momentos, la eh, banca solidaria, o sea que ese sector que realmente yo he me he preocupado tanto, sector belleza, ya le vamos a estar haciendo el llamado para nuestras actividades, nuestras reuniones, y arrancar también como sector a desarrollar nuestros proyectos. Qué bueno, Xiomara, sí, gracias por estar con nosotros, decirle que este espacio está abierto, porque siempre que haya que difundir una una información que sea en beneficio de la colectividad, de este espacio está abierto. Así que, gracias, gracias yo quiero agradecerle a toda la provincia de Duarte, de verdad, por, por, por acogerme, bueno. de verdad que sí. Si Omar Hernández, encargada del plan de asistencia social, eh, estuvo con nosotros en el día de hoy. en la internet, Yo no le puedo ir sin mandarle un beso a mi pareja, que no está ahí plazo. viendo. ¿Cómo? Ahora le voy a, sal <risas> <iba> a saludar, <risas> muchachos. Saluda por ser para sacrificado para en la familia. Gracias gracias, gracias por, por permitirme y, hacer lo que me gusta. <risas> gracias feliz. por estar en sintonía con nosotros, machacho, que no se pierda este espacio y también y por los halagos que nos ha hecho. Eh, de este espacio, gracias muchachos por estar en sintonía, Xiomara, sí, feliz resto del día, a nosotros vamos a una pausa regreso, y regreso ya está con nosotros Alberto Vázquez, que nos trae un tema sumamente interesante como siempre, hablar del matrimonio infantil un problema legal o un problema familiar, vamos a ver lo que opina Ajá. nuestro querido económico y social Alberto Vázquez así que no le cambio que en breve estamos de regreso